Muy buenas, seáis bienvenidos y bienvenidas a este live donde vamos a hablar acerca de Industria 4.0. Este live eh, viene por eh, un evento de debate y networking que hicimos en la Latina Valley entre profesionales de la Industria 4.0, el cual pues, eh, patrocinaron tanto Translations, St.Ground y Sitespet. Y después de celebrar aquel evento de debate y networking, pues eh, ya empieza a ser una tradición eh, tradición, convocamos a los asistentes y les invitamos a decir, pues lo mismo que hemos debatido en, en este evento, vamos a llevarlo a un live streaming con todo el público, con vuestras preguntas y donde podéis participar eh, en directo con nosotros. Con lo cual, si tenéis preguntas, comentarios, podéis eh, participar cuando queráis. Y lo primero, que hemos estado teniendo un pequeño problema de sonido hasta hace un momento, si nos podéis dar feedback de si se escucha y se oye bien, os lo, os lo agradezco inmensamente. Y vamos a comenzar eh, en este live streaming que estamos emitiendo en Facebook, eh, LinkedIn, eh, eh, Twitter, eh, YouTube y Twitch. Vamos a empezar con eh, Ana de Sideground para precisamente hablar acerca de Industria 4.0. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Pues para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué es lo que haces? Vale, pues, bueno, yo soy la Head of Marketing en SiteGround. SiteGround somos un, una empresa de alojamiento web, de hosting web, que nos dedicamos principalmente a hosting gestionado de, de WordPress, tanto en planes compartidos como en, en alojamiento en la nube. Llevamos ya en varios años en, en España, con equipo aquí en España, desde finales de 2015, pero en el mercado llevamos unos 17 años. Y, y principalmente, pues, estamos estamos concentrados en eso, en hosting gestionado. Bien, bien. Y eh, directamente a la pregunta que, no, que nos tocaba hoy, es, eh, que es acerca de la industria 4.0, pues eh, por ir empezando, ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar para preparar nuestro negocio para esa industria 4.0? Pues, verás, cuando hablamos de industria 4.0, ¿no? normalmente pues, pensamos en... en grandes palabras clave ¿no? que estamos escuchando por todos sitios como Big Data, como robótica, automatización de procesos, etcétera. ¿no? Entonces, muchas veces las empresas dicen, ah, pues tengo que ponerme al día en inteligencia artificial, ¿cómo hago eso? Tengo que implantar algo con inteligencia artificial, tengo que meterme en, en algoritmos, tengo que eh, analizar mi Big Data y ¿cómo hago eso? Pero... Realmente muchas empresas no están todavía en ese punto ni eso es lo que necesitan en este momento. ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, tengo que, que contratar a alguien en Big Data o tengo que ponerme a, a hacer Big Data, pero tampoco entienden muy bien si eso aplica ahora mismo a su negocio por situación actual, está en otra fase. O, o qué datos tienen, la estructura de su base de datos, o qué, qué es lo que pueden sacar de esos datos, ¿no? qué insights y cómo pueden aplicarlo a su estrategia. Entonces son todavía conceptos que resuenan mucho entre, entre las empresas y los emprendedores y tal, pero es verdad que al final luego hay que aterrizarlos al caso de cada uno y no es algo tan fácil. Entonces muchas veces la industria 4.0, eh, cuando ya lo llevas a, al mundo real, en, en la mayoría de, de los casos, por ejemplo, la mayoría de pequeñas y medianas empresas o emprendedores que están empezando, no se, para, para mí vamos se refiere más a una transformación digital, a utilizar las herramientas digitales para poder... En la, eh, Hacer que tu negocio funcione, mejore y, y obtenga mejores resultados ¿no? de una forma más eficiente. Entonces, por ejemplo, en la, en la pandemia vimos que muchas empresas, o pequeñas y medianas empresas principalmente, no estaban adaptadas al entorno digital. Ellos pues, tenían su negocio físico y, y eso les funcionaba y ya está. Pero ahí se vieron obligados a lanzar su web, a, a buscar unos recursos digitales, a lanzar una estrategia de marketing digital, a lanzarse a un mundo... Que hasta entonces era más o menos desconocido a nivel práctico para sus negocios, no a nivel usuario, claro, y, y ver que hay más posibilidades y que eso les ayuda a lanzar y a potenciar sus negocios y sus, y sus resultados. Entonces, yo diría que eh, para la mayoría de las empresas, ¿no? para el grueso, eh, sería eh, plantearse en qué situación está su empresa, qué, son, qué, qué es lo que quiero alcanzar, cómo al lograr un equilibrio entre el offline y el, y el online, sí procede, si realmente es un negocio que digas necesito una parte física o porque a lo mejor no la necesita, con la parte online es más que suficiente y a partir de ahí eh, utilizar las herramientas necesarias para que esa, esa transformación digital se produzca, tanto a nivel de estrategias de marketing digital, de creación web, de posicionamiento pues, de buscadores, etcétera. Y nos encontramos du durante la digitalización forzosa del año pasado que muchas empresas tradicionales que no habían hecho los deberes tenían que digitalizarse a marchas forzadas, plantear un teletrabajo, plantearse crearse su comercio electrónico. Pero es que los deberes habría que haberlos hecho eh, un tiempo antes de, de esa digitalización forzosa. Pero eh, ¿cuánto tiempo requeriría aproximadamente y recursos? Eh, el que una empresa pueda eh, llegar a la industria 4.0 con el pensamiento de que los deberes, por lo menos, se están cumpliendo se están haciendo adecuadamente. Pues realmente, tiempo, depende un poco del proyecto que te plantees y el de, de la empresa en la que estés, del estado en el que está la empresa, la situación, porque claro, imagínate que tú eres un, realmente una, una tienda física, por ejemplo, y entonces eh, decides que quieres estar online y que quieres vender online, así tienes tu comercio abierto 24 horas. Pues lanzar un e-commerce, por ejemplo, en WordPress es algo muy sencillo, tampoco necesitas conocimientos técnicos, hay multitud de recursos online gratuitos, para ayudarte a, a crear tu tienda online y nada, en, en muy poco tiempo podrías tener tu, tu comercio electrónico hecho. O sea, es cuestión de, de en unos días realmente, incluso lanzando una plantilla, metiendo unas cosas, depende también del tamaño de tu tienda, del número de productos, etc. Es verdad no, depende mucho de cada caso, pero eso no llevaría mucho tiempo. Es cierto que eh, con este esta wake up call, ¿no? Que nos ha hecho la pandemia respecto a la transformación digital, eh, muchas empresas ya se han lanzado, con lo cual muchas ya tienen los deberes más o menos hechos y muchas otras, eh, yo espero que estén ahí con al menos con la música tras la oreja de bueno igual no lo he hecho todavía, pero debería hacerlo antes de que ocurra algo más, más grave incluso, si es posible, que esto ya ha sido bastante, está siendo bastante grave <risa> para, para que mi negocio siga ahí, ¿no? Que siga, siga estando activo. Y respecto a otro tipo de, de áreas, por ejemplo, pues el Big Data, ¿no? Pues el Big Data, eh, por poner un ejemplo, es algo que, por ejemplo, aquí en España pensamos que una sola persona puede hacerlo todo. Le contratamos, nos, nos hace los algoritmos, nos hace los cálculos, nos saca los datos, nos hace la estrategia, nos hace absolutamente todo. Y al final es algo que no es tan tan sencillo, tienes que realmente analizar muy bien los datos que tú tienes, qué es lo que pretendes conseguir, qué, qué quieres conseguir de esos datos, cómo te van a ayudar en tu negocio, eh, toda la parte técnica además, claro, entonces va en función un poco de, de cada uno. Y estábamos comentando eh, fuera, de, fuera de cámaras antes de empezar este directo, que eh, claro, el, el que hayas aceptado la invitación y hayas venido, te lo agradezco porque estáis inmersos en un Black Friday eh, que es prácticamente ya, y claro, como empresa de hosting, tenéis, que no me quiero imaginar, la de clientes que os tienen que estar pidiendo que, eh, una serie de encargos precisamente para estar preparados para el Black Friday. Eh, ¿Cómo estáis viendo eh, este Black Friday año 2021? Pues por ahora, en principio, lo, lo está, a nivel de hosting, nosotros internamente lo estamos viendo como como los anteriores, excepto el año pasado, porque fue algo totalmente fuera de lo común, no con los confinamientos y todo esto. Pero si respecto a 2019, por ejemplo, por ahora está siendo muy similar. O sea, la gente al final tiene un comportamiento parecido. está una fase de investigación ¿no? en, en octubre, septiembre, octubre, para ya estar preparados en Black Friday a comprar a comparar ofertas, ¿no? Que en hosting normalmente se mueven por descuentos, es el Black Friday habitualmente. Y, y entonces ya cuando llegas a ese momento ya sabes a quién quieres comprar o cuál es tu ranking, ¿no? En plan, estos son mis finalistas dentro del hosting y estos son los que según el descuento que me ofrezcan puedo ir por un lado o por otro. Porque es verdad que, por ejemplo, el consumidor en España sí se mueve mucho por, por precio. Entonces también es verdad que hay que ver otras características, no solo el precio, porque puede ser que hagas un hosting muy barato y que luego al, digas, es que no me ofrece nada, no tengo casi soporte, tengo que buscármelo todo yo, no sé cómo hacer las cosas, no tengo ayuda, tengo un problema, nadie me ayuda, eh, no me hacen las actualizaciones... Eh, por ejemplo de Wordpress no me hacen copias de seguridad claro, al final todo tiene un precio hay que buscar un poco también el equilibrio no solo moverse por un descuento puro y duro y ya está, sino ver un poco las características de, de cada hosting pero sí estamos viendo que por ahora la tendencia es muy parecida a 2019 Pues eh, muchísimas gracias Ana por compartir eh, este momento inicial eh, por cierto, tenemos preguntita tenemos preguntita del, del, del chat de Magel López. Buenas, Magel. A ver, eh, estás hablando acerca de la facilidad para crear un e-commerce pero y la catalogación de productos, distribución, atención 24-7, de cuánto tiempo se habla para la transformación exitosa en retail. ¿Cuánto tiempo? Eh, para que esa transformación digital sea lo más exitosa posible. Pues es que, eh, volvemos a lo mismo, el tiempo en concreto es muy difícil porque depende de cada e-commerce. No sé imagínate un e-commerce que tiene cuatro productos que uno que tiene 200. Entonces, al final, esa catalogación de productos sí lleva un tiempo, lleva un tiempo considerable. Y luego, aparte, tienes que estar haciendo, tienes que hacer la parte de la estrategia de marketing digital, porque al final tú puedes lanzar negocio, pero la gente tiene que conocerte, entonces tienes que atraer a la gente. Y muchas veces, para eso necesitas también un, un experto que te ayude, porque si no al final es, es muchísimo trabajo para solo una persona, por ejemplo un emprendedor que diga yo lanzo mi e comas entonces sí. siempre es, es bueno tener algo de ayuda pero realmente es que depende mucho de, de cada caso de eso, del tamaño de cada e-commerce, de, cada e de tu rango de acción, de tus competidores, ¿vale? de que lanzas un producto que tiene mucha competencia. También tienes que posicionar en Google, tienes que, que conseguir, sabes, que tu, tu contenido, tu, tu marketing de contenidos, tus blog posts, tu, tus, eh, tus Google Ads, ¿no? Que eso ya, bueno, ya es pagado, pero bueno, también tienes que tener un presupuesto para Google Ads. Al final son muchas cosas que es complicado que poder darte una estimación de tiempo pero es verdad que mm, eh, a nivel operativo poder montar un e-commerce sin conocimientos es factible eh, con Wordpress y es sencillo porque hay sí. templates, hay tutoriales, hay vídeos hay cursos y todos son recursos gratuitos o sea que eso sí es factible hacerlo por tu cuenta Muchas gracias Ana por responderle la pregunta a Maje. Monse, muy buenas Juan, ahora vamos contigo y Ana, muchísimas gracias por participar en este streaming de Industria 4.0 y, y espero que nos veamos en un próximo live en, en breve Y mucha suerte, que vaya muy bien el Black Friday esta semana Muchas gracias Emilio, gracias por la invitación Y nada, encantada, por supuesto nos, nos volvemos a ver y, y a ver qué tal va este Black Friday Un saludo para todos Saludos Ana, saludos Muy buenas Juan Buenas, ¿Te, ¿te funciona? Hola, bien? buenas tardes Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, te funciona perfectamente. Bien, bien, bien. Pues entonces, eh, bienvenido Juan, Rodríguez, Country Manager, Spain y Portugal de FS Networks. Eh, para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué hacéis exactamente en FS Networks? Bueno, eh, ante todo, te he dicho gracias a, a vosotros, a Emilio, eh, a lo que estáis haciendo y bienvenidos y gracias a todos los que estáis atendiendo. Bueno, F5 es una empresa de, de seguridad, de ciberseguridad, una empresa que nació hace más de 25 años en la parte de balanceo de carga. Por un ejemplo sencillo, lo que ha comentado el anterior, la presión antes de e-commerce, la típica petición que vas a hacer una compra y, bueno, pues conectan millones de personas contra un servicio, bueno, pues detrás de ese servicio hay una serie de equipos que te permite balancear esas peticiones entre las diferentes bases de datos, diferentes servidores, bueno, pues... F5 nació hace más de 25 años como proveedor de balanceo de, de carga o servicios y fue evolucionando hacia un entorno de protección para, para las aplicaciones. De tal forma, ahora mismo nos, nos denominamos como una empresa especializada en servicios de aplicaciones y seguridad de aplicaciones, ¿vale? de tal forma, tipo de firewall para aplicaciones, firewall para red, eh, protección de, de, de dos o de negación de servicio, protección de páginas web, protección de información de los usuarios en un entorno e-commerce como he comentado anteriormente el anterior ponente, bueno, pues la idea es, en ejemplo, Black Friday, pues intentamos proteger a los servicios que están dando las mayores empresas que están haciendo transacciones o bases de datos o entornos de IT totalmente heterogéneos o clientes que están llevándose sus cargas sus servicios de aplicaciones en entornos tradicionales de venta online o entornos tradicionales de aplicaciones eh, tradicionales a entornos más, más nativas en la nube o aplicaciones más en entornos móviles. O ahora, por ejemplo, con toda la parte de, de aplicaciones que se van a la nube a un entorno de extremos. O sea, vemos que cada vez más el dato y el usuario están más. Eh, los datos y la aplicación están más próximos al usuario. Por lo que hacemos es intentar tener un entorno de protección extremo extremo tanto a las empresas como a los usuarios. Es un poco a grandes rasgos lo que hacemos. Muchas gracias. Y eh, estábamos ande, antes hablando acerca de, eh, de cómo una empresa tendría que acercarse a la industria 4.0. Y contigo quería hablar que de transformación digital. Y eh, ¿Qué papel juegan exactamente las aplicaciones en la transformación digital y cómo podemos asegurar que tanto usuarios, empresas, eh, todo lo que tenga que ver con esos aplicativos, estén eh, adecuadamente protegidos a nivel de ciberseguridad que vuestra especialidad necesita? Bueno, como tú has comentado antes, eh, hoy en día el dato y la aplicación son los principales activos de negocio en las empresas. ¿eh? Las empresas que, han, que están de una forma más nativa en la transformación digital son aquellas que han evolucionado en su modelo de negocio de aplicaciones y del dato, eh, lo que se conoce también como un entorno omnicanal ...del punto de vista de transformación de usuario o experiencia de usuario en las aplicaciones, recurre eh, lo mismo. Nosotros tenemos clientes tradicionales que tienen aplicaciones que se cambian una o dos veces al año, la versión de aplicaciones, y tenemos clientes que lanzan 15 o 20 versiones de aplicaciones al día en entornos Android o en entornos Apple o en entornos tradicionales. Entonces, esa transformación de mejora de, del usuario, la experiencia de usuario requiere que la seguridad también sea nativa, de tal forma que aquel cliente que quiere sacar un nuevo servicio o mejorar la calidad o la experiencia de usuario en la aplicación, esté donde esté, donde reside la aplicación, viene on-prem en un CPD o viene en una página web o a través de un browser o a través de la navegación de un móvil, pues todo esto o en un momento dado o el usuario lo consuma en un momento dado en un punto de acceso en una tienda, pues toda la seguridad tiene que ir innata a la aplicación y al dato. Entonces, lo que hacemos es que nuestros en entornos, protegemos al cliente en todo ese camino del dato y la aplicación, de tal forma que eh, proporcionamos una solución totalmente extremo, extremo y transparente para los clientes independientemente de dónde consuma el dato y dónde consuma la aplicación y eso es una de las grandes eh, peticiones que los clientes nos están solicitando. O sea, la posibilidad de tener, la posibilidad de tener la libertad de llevarte el dato y la aplicación donde quieras a cualquier entorno, pero que sea totalmente transparente y a nivel de operación sea exactamente lo mismo a nivel de operación donde estés trabajando con la aplicación del dato. Hoy en día... No todas las empresas pueden dar este servicio totalmente transparente y, y homogéneo a, a los clientes. Pues muchísimas gracias Juan y espero que te gustara el evento de Industria4.0. Sí, sí, la verdad es que es interesante y bueno, como te digo, lo que lo que eh, pido a la gente, bueno, pues que se conecte, que, que haga preguntas, no solamente para Black Friday que está promocionando ahora, sino el punto de vista de de la transformación digital es, yo creo que en este sentido España sigue sigue y está dando unos pasos acelerados para la transformación digital y más todavía con el tema de los fondos europeos que están llegando eh, y la ciberseguridad es uno de los puntos claves para poder abordar esta transformación de una manera transparente. Pues muchísimas gracias Juan y nos vemos en el próximo momento. Gracias a vosotros, hasta luego, adiós. Gracias. A ver. Eh, muy buenas Oscar. ¿Qué tal Emilio? Te he pillado de, en pleno Black Friday. En pleno, en pleno. O sea que si oís un timbre tengo que ir a atender un momentito. Si no, suena si, si el timbre, no nos preocupemos, porque tengo a David Ayala en, en el backstage, con lo cual tú con toda tranquilidad, y luego nos montamos Yo... a la A3. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? Pues muy bien, aquí con hablando acerca de Industria 4.0, que tuvimos ese evento hace un poco menos de un mes. Y, uh -huh. y era un tema que en Industria 4.0 el plantearse la internacionalización, tema del cual era eh, un gran especialista, me he dicho que era un tema prácticamente para explayarnos a Wichi. Entonces, para quienes, pues, eh, quienes, quienes de la comunidad no te conozcan, ¿quién es Oscar Noguera y qué hacéis en Translation? Eh, bueno, Translation es una, una empresa de, de servicios lingüísticos y traducción. Y como tú puedes bueno como os podréis imaginar nosotros acompañamos a las empresas en su proceso de internacionalización eh, adaptando pues, eh, todo lo que sea necesario para que eh, suenen tan bien como suenan en español en otros mercados ¿no? eh, bueno a partir de servicios como puede ser la traducción la localización la transcreación, bueno, eh, todo lo que pueda llegar a necesitar una empresa eh, para adaptar su comunicación y eh, vender sin fricciones en otro mercado, básicamente. Por cierto, en non estáis de, de enhorabuena, feliz cumpleaños. Sí. Porque sabéis con el aniversario del 10 más 1 de delante? Exacto, sí, sí. Del 10 más 1 estamos. Ah, mira, que creo que están ahí. Un segundito. Ah, vale. <risa> vale. vale. Muy buenas, Emilio. Muy buenas, muy buenas. Que la acaban de pillar en pleno Black Friday al compañero Oscar. Yo justo estaba compartiendo en Twitter el, el, link, de, el link de YouTube. Pues para quien no, a ver, te cambio el, el, el, el rotulito para que te tengan fichado. Entonces, eh, David Ayala, eh, en cuanto te toque, porque seguramente Oscar reaparecerá y volveré con él. Pero por ir haciendo, por, haciendo, haciéndote preguntitas para avanzar, eh, para las organizaciones tradicionales, ¿hay eh, cabida realmente en ellas para esta industria 4.0 eh, o, es, o este, eh, este cambio es absolutamente eh, impar imparable, este cambio global? A ver, muchas veces se tiende a pensar que, que no hay cabida, ¿no? Porque dices, no, mi negocio es muy tradicional, siempre ha funcionado así no hay cabida realmente, pero eh, realmente cabida para todos. Solamente que para saber, por ejemplo, los negocios de las alarmas, que mira, fíjate tú instalar una alarma si es antiguo y si es eh, fácil, que es estar, bueno, fácil entre comillas, ¿no? <ríe> luego puede ser más complejo, pero instalarte un sistemita que pita, o sea, que, que, que, que solamente suena, o sea, realmente, y, y te llama la policía en caso de que, de que suene y, y realmente está ya mucho más metido en esa industria, ¿no? El, por ejemplo, ahora que estaba mirando yo para poner una alarma en una de las casas, y, y, y, el, y el tema de la alarma va tan complejo de que te pueden poner en cada uno de los aparatos de casa eh, para que, eh, o sea, te, la, la propia alarma te hace la casa inteligente, es decir, para que tú a distancia puedas encender luces, puedas encenderte la calefacción si vas a ir dentro de, de, de, de ocho horas porque vas de viaje Que dices, coño, tengo la casa calentita cuando llego, ¿no? Eh, toda esa parte de poder controlar todas las alarmas de cualquiera de las casas que tengas con el mismo móvil, o sea... Eh, vamos un poquito más allá a, a decir un negocio más o, pues vámonos a, a, al sur no que eso, hay negocios muy tradicionales de tomate de, de, de, que han sido muy de, de exportar a, afuera, de exportar a otros sitios y no les ha hecho prácticamente falta ni marca, ni página web o sea, vendo RAF y lo vendo a este precio y tengo este contacto, eh, ya consigo venderlo y sin embargo mmm, hay una oportunidad brutal ahí de, eh, de, de meterse Ah, bueno, que ya, ya está ocurriendo, ¿no? El propio invernadero, toda esa tecnología dentro del invernadero que, han, que, que que ya prácticamente hay mucha menos, man, menos mano de obra, aunque sigue siendo necesaria parte, pero eh, que, que plantan una mata de tomate en un trozo así de tierra. O sea, o, o, es que he visto incluso invernaderos que hay una raíz colgando y le cae por goteo unas gotitas de agua. O sea, me refiero yendo a un caso extremo, ¿no? Que realmente cualquier negocio, por muy, entre comillas, antiguo o arcaico que parezca, al final tiene cabida. Sí que es verdad que luego hay otros negocios, como dices, eh, hacer un, un producto a mano, hacer un producto, eh, digamos, más exclusivo tal tal. Cada productos a mano, está Etsy, la, el Marketplace especializado, por ejemplo. Eso es. Entonces, y, para los negocios más locales, y para los negocios más locales, un Google My Business te pone en el móvil de toda la gente que pase cerca de la tienda, aunque sea la calle de al lado, que si no pasan justo por la puerta no te entran también. Eso es. Pues, pues mira, David, eh, te bajo para abajo, con tu permiso, y me vuelvo sí. con, con Oscar para seguir su entrevista. Eh, ¿Hablamos claro. en un par de minutos? A ver, buenas, Oscar. Ya he vuelto. <risas> bienvenido, bienvenido. Espero que ese Black Friday te, te haya traído un buen regalito. Pues una silla, porque como, como te puedes imaginar, estamos mmm, sentados mucho tiempo, los bueno. que trabajamos en internet, como tú, mmm, eh, y, y ya esta silla ya se me estaba quedando un poco regular. Entonces, pues he aprovechado y me una silla. Bien, bien. Pues entonces, eh, contigo, te, contigo tenía una, una única pregunta, pero tiene tiene historia porque hemos empezado con Ana preguntándole eh, sobre la industria 4.0, cómo entrar en esa industria y recursos y tiempos. Luego hemos seguido con Juan acerca de la, de la seguridad, de ciberseguridad. Uy, te he perdido, no te oigo. No sé si soy yo. ¿Eh, ¿Me escuchas ahora? Ahora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, que, mi, que mis cascos han ido, a, a, a, a, se han ido de Black y a dar una vuelta. Entonces, <risa> entonces eh, contigo, eh, eran eh, los retos eh, para la adecuada internacionalización eh, por parte de una empresa. Uh -huh. Yo creo que, eh, a ver, para cualquier tipo de empresa, obviamente, yo lo que creo que es más necesario es contar con una buena estrategia, ¿no? Y con un buen asesoramiento. No es tan fácil como, ah, pues tradúceme la web y si puede ser con Google Translate mejor. Eh, yo creo que no es todo tan sencillo, ¿no? Quizás si quieres probar el mercado, pues a lo mejor sí que sí que te puedes tirar por una solución más low cost. Ahora. Si lo que quieres es ir en serio en un mercado y más en la industria 4.0, yo creo que eh, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Qué estrategia y sobre todo mirar qué hacen tus competidores, ¿no? Eh, yo creo que esto es básico, eh, ya te digo, sobre todo para, para empresas eh, que tengan que ver con el, con el, el Internet de las cosas, no como comentaba David antes, ¿no? Eh, y, y todas aquellas que, que, que se quieran digitalizar, que sean empresas más tradicionales y, y que estén eh, digitalizándose, ¿no? Eh, eh, resumiendo estrategia siempre, o sea, pensar las cosas antes de hacerlas y, y, y no tirarse a la piscina así como elefante en cacharrería, ¿no? Que es, a mí esta frase me gusta mucho. Mm. Eh, ¿algún, ¿Algún último consejo que le quieras dar a quien se, se empieza a pensar en internalización, dónde debe aprender, cómo debe entender cuál es el país por donde debe empezar al principio? Que eso sí que eso genera muchas dudas depend, dependiendo de cada caso. Yo creo que, que, que no solo tomen la decisión basándose en. Eh, Ah, como me va a costar lo mismo enviar mis productos a Portugal o a Francia, me voy a Portugal y a Francia. Bueno, si lo quieres probar, sí, ¿no? Pero quizás, es, quizás la, la, la solución, ¿no? O, o realmente lo que te interese eh, no sea Portugal y Francia, ¿no? Entonces, como comentaba, estrategia, mira antes qué está haciendo tu competencia para saber básicamente si, si quieres tirar por por lo mismo o te quieres diferenciar ¿no? y a partir de ahí pues eh, se pueden escalar eh, los proyectos mm, a nivel internacional de muchas maneras ¿no? como comentaba quizás te mm, quieras probar un mercado eh, utilizando un servicio low cost ¿no? de, de, de traducción o de, de, lo, o de localización pero, pero luego ya si vas un poquito más en serio quizás te interese, te interese otro tipo de servicios, ¿no? entonces está bien, pues eso, yo creo que contar un poco con la estrategia y mirar qué hago primero y qué hago qué hago después. Y si quienes nos, nos vean, aparte de Oscar Noguera en LinkedIn, pero también quienes nos vean desde otras redes, quieran contactarte a ti o a, o a un Translation, ¿dónde deben, deben de acudir? Pues estamos en todas partes. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram también. Creo que, creo que estamos ahora desde hace poquito. Eh, o sea, que estamos en todas partes. Que nos busquen y que nos, nos encontrarán seguro. Bien, eh, sobre sobreimpresiono tu nombre y la empresa para que os puedan poner en su radar. Y muchísimas gracias, Oscar, por el apoyo a la, las actividades de la Latina Valley y por aportar eh, valor y conocimiento a este live. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio, y gracias a, a todo el mundo por asistir. Un saludo. Un saludo, Óscar. Buenas, David. ¿Cuánto tiempo se verte? Eso es. <risa> Entonces, a ver, de nuevo el cuadrito de, de David Ayala, de eh, soft Data. Eh, ¿Qué hacéis en soft Data? En Data, yo te iba a decir, eh, el resumen es un poco todo lo que tiene relación con marketing, ¿no? Eh, desde hacer una estrategia integral de marketing 360, de, de coger una web y te digan, oye, yo necesito clientes, porque al final... Eh, yo que llevo tanto tiempo, bueno, tú también has un montón de años, mucho más que yo, en, ese, en, en sectores de digitales. Eh, la evolución ha sido de antes era un servicio SEO, un servicio de marketing, ahora te metes un poco más en el plan de la empresa. O sea, necesito saber qué es lo que te sale más rentable, qué es lo que quieres conseguir y a partir de eso planteamos. ¿Te interesa hacer SEO porque te va a salir rentable? Sí, lo metemos en el plan. ¿Te interesa tocar redes sociales? Sí, te interesa porque tu público objetivo va a estar allí? ¿Se toca redes sociales? ¿Publicidad de pago lo mismo? ¿Mail marketing puede encajar? Bueno, en la mayor parte de los casos interesa a mail marketing, ¿no? Porque al final parece un método muy antiguo, pero ostras, no veas cómo sigue tirando en conversiones el, el mail, ¿no? Sobre todo si, si son mails captados realmente de, de gente interesante, de tu propia comunidad, que ya te conocen, etcétera, se potencia muchísimo la, la rentabilidad. Luego, al final, pues ese ecosistema ¿no? circular que, digamos, eh, partimos de ese negocio, vemos qué es lo que puede encajar dentro de la estrategia de marketing y a partir de ahí empezamos a ejecutarla. Mm. Bien, bien, entonces estamos hablando acerca de si todo negocio tenía que plantearse la transformación digital y la siguiente pregunta es eh, más de filosofía de, de, de eh, y un poco humanista de cómo va a cambiar la sociedad. Tenemos una automatización y una producción masiva. Entonces, ¿desplazará por completo al ser humano eh, estos procesos de eh, automatización, o sea, esos robots que lo hagan absolutamente todo en Japón, en vez de admitir inmigrantes, están robotizando, por ejemplo, sí. la sociedad completa, pero los japoneses son japoneses, o sea, son un mundo pequeño aparte. Entonces, eh, ¿cómo responder a ese trabajador que tiene mucho miedo acerca de si la transformación digital, eh, que si la nueva tecnología? Para mí, más que la robotización, el que va a hacer un destructor de empleo, porque lo va a cambiar toda la sociedad, va a ser el algoritmo, y con el algoritmo puede ir la propia inteligencia artificial. Pero, ¿qué le respondes a alguien que tenga mucho miedo acerca de esta transformación digital que todo lo está transformando? A ver, yo de primeras, si queremos cundir el pánico, decir, oye, vamos a del mundo, ¿no? Que no se puede hacer nada. Pero, realmente, eh, cuando metes un robot a una fábrica o, o un, algo automático que ya no depende de una persona humana, hay que pensar que sí que necesitas un humano detrás para que por un lado lo repare cuando se rompa, por otro lado cuando se le vaya la olla, porque a ver, eh, sí que es verdad que, que son máquinas muy precisas que tal, pero todo temprano van a fallar, o sea nos falla en el cuerpo humano que vivimos tantos años una máquina al final falla, necesitas alguien detrás que le dé un mantenimiento que le dé un seguimiento, necesita una programación, o sea, por mucho que hagamos algoritmos que hagamos programación automática al final hace falta alguien que pique código y que eh, cree ese, ese código para que funcione y alguien que lo supervise, porque va a haber que hacer las actualizaciones, va a haber que hacer modificaciones. El negocio evoluciona, porque un negocio no es estático. O sea, no conozco ningún negocio que lleve eh, toda la vida haciendo lo mismo. Bueno, si alguno habrá, ¿no? Eh, por ejemplo, McDonald's y todo eso, que parece que siguen haciendo lo mismo, pero no. Han pasado a hacer hamburguesas, a ser bienes raíces prácticamente. Pero bueno, el tema, eh, toda esa programación y esos algoritmos los tiene que hacer alguien y alguien tiene que desarrollar. Eso sí, si dices, voy a poder seguir ¿Toda la vida en mi mismo puesto de trabajo? Ahí no. Tu puesto de trabajo puede que se destruya, que venga una máquina, que lo sustituya, pero tendrás que eh, adaptarte, tendrás que evolucionar, igual que la gente de marketing, que a lo mejor pues eh, ahora trabajamos SEO en Google, igual dentro de unos años pues trabajamos eh, SEO en el metaverso de, de Facebook, yo qué sé, no lo sé. Igual ahí la gente migra ahí y tenemos que llenar de spam y tenemos que llenar de webs y de, y de resultados a, a, a, a, a, a la metaverso de Facebook. Espero que el metaverso funcione mejor que con Life, <risa> espero eh, espero, porque aquello menudo o sea, desastre y cuando escucha yo lo del metaverso lo que pasa es que la cantidad de dinero que ha puesto Facebook en eso es increíble y, y a fin de cabo, la única forma para mí de desbancar a Facebook era crear un nuevo paradigma en cómo se navega en internet y ahí no lo encontramos y ellos han dicho mira lo creamos nosotros antes de que alguien lo cree y nos quita de en medio. Pero eh, si, si te había hecho yo la pregunta acerca de si todo negocio debe transformarse digitalmente, viene, ahí voy a hablar una gotita de tu libro, que es que eh, todas las tardes, noches, eh, prácticamente todas estás emitiendo en directo, sobre todo en Twitch, en el canal SEO Rosa, eh, precisamente sobre un nicho, el cómo hacer su SEO. Y cada noche, pues te escucho que hablas de una temática totalmente distinta, como si es de vendedor de tornillos. ¿Cómo se hace? En SEO desde el punto de vista de un vendedor de tornillos y muy interesantes, con lo cual a los que estáis escuchando ahora mismo este, este directo, especialmente los que estéis en Twitch, en Twitch SEO Rosa y que se suscriban en tu canal. ¿Algún canal más donde recomiendan seguirte? Pues en, en YouTube, también podéis encontrar como David Ayala, que también muchas de las emisiones de Twitch luego las resuba a YouTube por la gente que no puede verlas en directo, algún vídeo que también voy subiendo... Y bueno, en redes sociales arroba su webmaster y si queréis ver algo serio y si queréis verme haciendo pizzas, pan y esas cosas, pues buscarme, buscarme en Instagram, que ahí es el momento de esparcimiento, ¿no? Vale, vale, eso me lo he perdido, te tengo que, te tengo que buscar en Instagram y ponerte de mejores amigos, que es lo del haciendo pan, no me lo pierdo. Eh, pues nos vemos, en, nos vemos en una próxima retransmisión y, ah, sí, claro, nos vemos en la de agencias del 14 de diciembre como tarde. Eso es. Pues muchísimas gracias, David, por participar y nos vemos en una próxima. A ti, Emilio. Un abrazo. Saludos. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A ver, a ver, te encuentro, te encontré. Pues eh, ¿Quién eres y qué haces eh, para nuestra audiencia? Bueno, pues soy Álvaro, el CEO y cofundador de Selwick. Eh, Services es una plataforma que, para entenderlo rápido, es un blablacar de viajes en barco compartidos. Nosotros lo que hacemos es poner en contacto eh, personas que organizan viajes en sus barcos, que pueden ser propietarios de barcos o, o empresas que, que se dedican a organizar estos viajes por, por plazas. Y, y los ponemos en contacto pues, con gente que quiere pasar sus vacaciones en un barco de una manera sencilla, sin tener que sacarse un título, sin tener que pagar mucho por comprar un barco o alquilarlo, que es algo que siempre se ha ligado como una actividad elitista, e incluso sin necesidad de juntar una tripulación, eh, mucha gente que viaja sola y, y se une a, a estos viajes. Y, y entonces, el pasado de, del turismo, eh, incluido el turismo náutico, ha tenido que ser desastroso el último año pasado, pero este presente futuro... Eh, ¿Ves transformación digital en el sector? ¿Hay gente que haya aprovechado para, re, para mejorar flotas? ¿El cliente va a volver con mucho ánimo o todavía receloso? ¿Cómo ves este presente futuro en cuanto al punto de vista del turismo con vuestra experiencia? Bueno, pues hay que decir que eh, el turismo náutico ha sido un oasis dentro de lo que es el sector turístico en general, donde efectivamente la pandemia, pues todos sabemos que ha afectado mucho pero por la naturaleza de la actividad de, de la náutica, eh, el turismo náutico ha crecido bastante en, en este periodo de pandemia de los últimos meses. Una vez se terminó la desescalada, la verdad es que se, se trabajó muy bien por parte de la patronal y las asociaciones lo que es preparar un turismo seguro y al final bueno pues si pensamos en, en un entorno seguro en una situación de pandemia pues qué mejor que un barco donde estamos separados de todo el mundo en entornos pequeños al aire libre y la realidad es que el crecimiento que ha sufrido este sector eh, durante estos últimos año y pico pues ha sido el mayor de las últimas décadas eh, de hecho hay una situación actualmente de que la demanda supera con creces a, a a la oferta que, que, que hay en, hoy en día y, y bueno pues ahora el reto quizás es fidelizar y es fidelizar y ahí tiene eh, bueno ya venía en los últimos años habiendo una fuerte digitalización en el sector se está profesionalizando mucho hay mucho movimiento en esta línea y, y ahora más que nunca pues toca fidelizar a, a esos clientes eh, a esos usuarios que están descubriendo por primera vez este sector y eh, tu experiencia eh, en digitalizando, transformación digitalmente un negocio que me quiero imaginar que era bastante tradicional, como el del turismo náutico, eh, ¿qué pasos ha llevado? ¿Qué recomendarías a quien nos escuche que se esté planteando entrar en un, en un negocio bastante tradicional? hasta el momento con tu experiencia de eh, cómo montar negocio, cómo hacer que tenga éxito, qué plataforma elegir, qué tecnologías. ¿Qué pequeños consejos le podrías compartir a alguien que se esté planteando voy a entrar a un negocio, pero está casi todo por digitalizar y transformar digitalmente? Sí, bueno, en nuestro caso, CellWiz al final es una plataforma que lo que hemos hecho es eh, traer otras tendencias de consumo que estaba viendo en otros sectores, a, en entornos digitales, al sector de la náutica y concretamente en, en nuestro nicho es a, a la gente que, que se está introduciendo en el mundo y que quiere probar un viaje en barco por primera vez, bueno, pues democratizar como quien dice la, la náutica y hacérselo fácil. Y en una plataforma, uh, para alguien que está pensando iniciarse en una plataforma, bueno, pues hay varias fases, digamos, que, que hay que cumplir. yo Esto ya no es solo de plataformas, lo primero que aconsejo a todo el mundo que inicie cualquier proyecto en un entorno digital, es hacer un producto mínimo viable, gastarse el menor dinero posible al principio para ver si es que lo que se le ha ocurrido es una locura, que no lo quiere comprar nadie y, y, y validar, validar al final que eso realmente es una necesidad que tiene la gente. En el caso además de las plataformas hay un, hay un juego al principio que es eh, la oferta que vas generando que es necesaria para que la plataforma sea atractiva la tienes que ir casando con la demanda y esto al principio es un poco complejo, porque si no tienes la demanda suficiente, pues los usuarios que están ofertando sus viajes se van a cansar y se van a ir. Y, entonces, tiene que haber un crecimiento equilibrado de demanda y oferta en una plataforma que, sobre todo, al principio, es cuando es más difícil. Es mucho más fácil cuando hay una masa. El, las garantías que das a nivel digital en, en un negocio digital son fundamentales y la confianza que genera tu marca y, y por tanto, a todos los sellos aquí de confianza que puedas adquirir son fundamentales en un negocio de este tipo. Optimización de procesos, clave, fundamental para que la plataforma sea escalable. Y luego, precisamente, tener muy claro cuáles son las métricas de escalabilidad. En una plataforma, que al final generalmente son proyectos donde quieres ir casi a un ámbito global, es muy, es muy importante tener muy claro desde el principio cuáles son las métricas que te aportan escalabilidad. Nuestro caso, pues, ejemplo, el light like and value dividido entre el, el coste de adquisición del cliente, porque son proyectos que generalmente requieren muchísima financiación y, por tanto, uh, bueno, pues tienes que tener um, métricas claras que te garanticen un crecimiento sostenible y que, en definitiva, den una alta rentabilidad a esos inversores que, que apuestan por este tipo de proyectos. Sí, porque es que justo el, el, el polemilla de, de plataformas, eh, como la que plantea el problema es que en un marketplace tienes que tener una cantidad de ofertas inmensa con muchísimo catálogo para que el público que llegue se fidelice lo antes posible y, y, y que esa masa de usuarios clientes crezca y se fidelice muy rápidamente para que los propios creadores de contenido y esos afiliados que están en el marketplace no huyan y no se, no se, no se aburran. Con lo sí. cual, a mí es que muchas veces me, me, me llegan emprendedores y dicen, ¿qué me quiero montar un Berkeley? Y digo, puede ser profundamente interesante, pero plantea que los tiempos van a ser profundamente estresantes para su éxito. Uh -huh. eh, con lo vale. cual, eh, por la parte de que habéis planteado, eh, daros una enhorabuena porque desde luego estáis haciendo un trabajo encomiable y muy bien hecho. Pues muchas gracias, Emilio. Pues muchas gracias Álvaro y con tu permiso voy a pasar con, con Ata. Eh, Álvaro, un placer y nos vemos en el próximo momento. Encantado, hasta luego. Saludos. Muy buenas, Ata. Muy bien, ¿cómo estás? Pues te escucho un poquitín, un poquitín regular, posiblemente por falta de cobertura. Eh, ahora que nos diga la audiencia a ver si se te escucha bien o no. Eh, ¿Quién eres no. y qué hacéis eh, para los que no te conozcan? Vale, eh, soy Ata. Eh, para los que piensan de dónde este nombre, es estoy de Turquía y yo soy cofundador y CEO de Frisbee y Frisbee es una plataforma de automatización de marketing para el sector e-commerce. Entonces lo que hacemos es eh, enviamos mensajes automatizados y hiperpersonalizados basados en el comportamiento del usuario. Eh, cuando lo digo, tal vez no es tan claro por eso que siempre quiero dar un ejemplo eh, por ejemplo si un usuario visita un, una tienda online y agrega un producto al carrito y luego se va sin comprar lo que hacemos es basados en cuáles han eh, dado permiso le enviamos un eh, un mensaje para recordar tipo hola Emilio has olvidado este producto al carrito eh, van eh, y cómpralo. Entonces, eso es eh, Frisbit. Utilizamos email, SMS y aparte de estos, notificaciones de web push que a, actualmente muchos clientes nos están pidiendo. Lo hmm. eh, pasa que precisamente en temáticas de notificaciones, yo como usuario final eh, suelo rechazar prácticamente todas las notificaciones de web, salvo que hay, haya una implicación emocional entre yo mismo y ese, y ese medio, esa web, en esos casos tal vez sí le doy a admitir notificaciones, pero por ante la duda no, y me digo yo que así es molesto, sí. todas me preguntan, siempre rechazo. ¿Los usuarios aceptan de verdad esas notificaciones web? Bueno, esto es muy parecido a Google Ads, ¿no? Como si vas a Google Ads, como en promedio la tasa de clic es 5%, pero es una industria gigante. Es muy parecido en las notificaciones de web push. Como en España, eh, por usuarios únicos, la tasa de aceptación es entre 5 y 10%. Entonces, eh, tal vez 90% es como tú no están aceptando, pero con este 10%. Eh, es un poder bastante importante eh, a alcanzar todos estos usuarios. Y, y pronto, a ver, desde que nacieron las cookies, eh, siempre ha habido un lío. O sea, eh, desde Europa se exigió que se mm, mortificara eh, torturar a los pobres usuarios con los avisos de cookie. Eh, ha habido, ha habido, porque de hecho eh, tuvimos aquí en, en estos directos un par de veces abogados que nos comentaban que había distintos cambios a la normativa, cada vez más en favor del usuario, pero se sigue mortificando bastante a los usuarios. Pero ahora llega el momento de que las cookies desaparecen en cuestión de unos dos años, aproximadamente, al menos sí. las cookies de tercero. Con lo cual, eh, ¿qué alternativa se está planteando para que alguien que quiera hacer un marketing de, de retargeting o sea, eh, según lo que tú estás visitando, según lo que tú estás buscando, a partir de ahí las marcas saben de tus gustos de interés y te, y te empiezan a hacer publicidad segmentada. ¿Qué oportunidades de publicidad de ese tipo tienen las empresas a partir de este momento? Sí, es, es una noticia bastante importante, tal vez como la mayoría de aud audiencia no lo conoce. Eh, en principio, como Google Chrome había anunciado que iba eh, como quitar el soporte de cookies de terceros en 2022, y después uh, han puesto a 2023. Entonces, todavía hay un año y medio, dos años, más o menos. Eh, pero es una noticia importante porque eso va a cambiar cómo funcionan las, uh, los, las retargeting ads, básicamente. Porque todas las retargeting ads que nos permite como, seguir los usuarios en otras páginas web eh, con el contenido personalizado, con lo que hicieron en nuestra página web, eh, requiere el uso de cookies de terceros. Y cuando eso eh, es fuera, de, fuera de, del tema de, de, de las navegadores, eh, hay que utilizar nuevos, eh, nuevas tecnologías. Eh, todavía no han eh, especificado cómo, pero probab probablemente como Google y Facebook probablemente van a desarrollar una tecnología nueva eh, para sustituirlo, pero todavía no sabemos qué. Pero por otro lado, eh, lo que es mucho más eh, fiable en este momento que pueden empezar es, eh, que recomendamos, es las notificaciones de web push, porque es un canal que permite hacer retargeting eh, sin datos personales, como retargeting es, y, y no necesita ningún dato personal, ningún eh, cookies de terceros. Y eso, base de datos sin datos personales, seguirá incrementando eh, en cada mes, que cada vez eh, que un usuario acepte las notificaciones. Entonces, eh, y por otro lado, este canal seguirá más importante lo más importante y también canal de email eh, igualmente como entonces en total creo que eh, un consejo para todos todas empresas eh, tienen que invertir más en estos canales basados en suscripción subscription based canales pues muchísimas gracias Ata y espero verte en próximos encuentros de e-commerce Sí, sí, claro. Muchas gracias, Emilio. Eh, saludos y muy buenas, Monse. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Emilio, por la invitación. invitación. Fue un placer verte, siempre verte verte de nuevo. Y muchas gracias por venir a esta actividad de, de Industria 4.0. ¿Qué te pareció el, el evento? Estupendo. Llevo desde conectada desde el principio hoy aquí. Eh, y, y genial. Estuve en el anterior... Al final el poder tener tantas eh, mesas ¿no? distribuidas con diferentes temáticas, irte moviendo entre una y otra el comercio electrónico, la realidad aumentada en mi caso, por ejemplo, me interesa, ¿no? eh, pues está bien porque al final puedes ir hablando con otros del sector y te vas nutriendo ¿no? de, de esas conversaciones. Entonces siempre son muy distendidas y al hacerlo online pues es, suele ser más fácil poder ir. Pues que coste que volvemos al presencial, que coste, pero solo 50%, 50% eh, online y 50% presencial. Es que eh, el online me ha gustado mucho, eso de poder de poder contar con gente de, de todos los países para claro. hacer un buen debate, la verdad que gusta. Claro. Y, y te quería preguntar acerca de realidad aumentada, que era el, el tema estrella con el que quería yo conversar contigo. Eh, porque eh, realidad aumentada, realidad virtual, este metaverso eh, son palabras que se van a poner o están mucho en trending, al menos de los periodistas, de los usuarios. Yo creo que tiene que avanzar simplemente la técnica y le van a ver eh, la gran utilidad. Pero ¿cómo puede beneficiar la realidad aumentada, por ejemplo, en comercio electrónico? Eh, estoy 100% contigo en que estamos más los profesionales y los periodistas hablando de esto que los propios usuarios, los usuarios si están usando, cuando están usando realidad aumentada, no saben, por ejemplo que la están, que la están usando eh, yo me he dado eh, cuenta, o muchas veces por ejemplo en, en, de cara al e-commerce cuando hablamos de realidad aumentada qué nos viene a la cabeza eh, la realidad aumentada en e-commerce son los probadores virtuales, no tiene más, más misterio ¿no? Pero sin embargo, los usuarios, pues, como que no lo, no lo relacionan, ¿no? Eh, Para mí, todo el tema de, por ejemplo, de, de, de los probadores virtuales dentro del comercio electrónico tiene un, una cabida inmensa. Eh, empresas, esto ya hace tiempo que están, y lo que pasa es que los van mejorando. Empresas que se dedican al tema de vender gafas o vender maquillaje, eh, ya es normal o al menos no te extraña, poder ver en sus webs eh, probadores virtuales. Estoy pensando en marcas como Kiko o como, por ejemplo, Sephora, eh, que en sus webs tienes la, o aplicación o tienes una, una parte, ¿no? de, de poderte ver ese maquillaje, cómo te queda ese pintalabios en, en tu cara, cómo te queda un sombreado, etc. Y, por ejemplo, en gafas, yo me acuerdo en su día Opticalia, eh, no, multióptica, sacó un probador de aquel no era muy bueno, luego lo quitaron no sé si ahora mismo tienen pero por ejemplo un probador que es muy muy muy bueno de, de, de gafas son estos franceses que nunca sé pronunciar Alem Afleolou no sé cómo se pronuncia la marca he sí. escuchado la publicidad, la conozco, la conozco vale, pues a ver para mí ya sea maquillaje, ya sea gafas eh, calzado, me da igual de qué, qué es lo que te pruebes al final, yo creo que lo que se está intentando, lo que están intentando las marcas hacer con estos probadores, es romper un poco esa barrera que tenemos del digital con el producto. Con bueno, eh, aunque hayamos eh, innovado en muchas cosas, seguimos con la cosa de no podemos tocar el producto ni nos lo podemos probar si estamos en casa comprando online. Entonces, al final, con estos probadores, por ejemplo, unas gafas, si yo, yo que soy difícil de elegir las gafas que voy a comprar, si yo no me las puedo probar y no puedo ver cómo me quedan, me resulta muy difícil poder hacer esa compra. Entonces, yo creo que todo esto va de mejorar la experiencia del usuario, intentar que tengan menos dudas de cómo le va a quedar el producto y entonces así, si con esos probadores, oye, puede solucionarlo, pues fantástico. Entonces, a día de hoy, todo lo que tenga que ver con eh, probador virtual de cara está muy bien desarrollado. Ahora bien, te vas a probadores, por ejemplo, virtuales de ropa ...y ahí empieza a haber muchos problemas... Eh, ...no es lo mismo el reconocimiento que se tiene facial... ...con el reconocimiento que se tiene corporal... Eh, ...cómo vuelan los tejidos... ...cómo se comportan los tejidos... A, a, ...al propio movimiento ¿no? del cuerpo... El, el, el, el, ...es mucho más complicado... ...que el, eh, un color en, en los labios... ¿no? De, ...o unas gafas puestas delante de, de la cara... Entonces, eh, yo creo que todavía la tecnología le queda avanzar bastante para que, en general, probadores virtuales como de ropa o calzado estén mejores desarrollados y puedan servir más, puedan ser más útiles al usuario. Pero bueno, también, por ejemplo, ya fuera de maquillaje y, y o sea, de todo lo que es cara, en Amazon, por ejemplo, se está viendo muchos pinitos de eh, probar probadores virtuales donde puedes poner el mueble en el salón de tu casa. Y entonces puedes ver cómo queda esa mesa en el salón de tu casa. Eso no deja de ser también realidad aumentada. Entonces, digamos, todas esas todo eso es una aproximación de acercar cada vez más el producto al, al usuario. Ahora, el usuario no sabe que eso es, es tiene ese nombre, ¿no? pero está ahí. Y una tendencia que está arrasando, que la vi yo por primera vez en, en Alibaba y Aliexpress, que era la del live shopping eh, como estrategia en marketing y con centenares y miles de personas viendo en directo en vez de un streaming de un de un youtuber jugando, pues en este caso pues eh, enseñando, enseñando ropa, productos y la gente a comprar. Y me pareció que era algo que podía arrasar y mucho, pero alguna empresa de comercio electrónico en España me ha dicho que aquí todavía parecía que no había terminado de cuajar. Eh, ¿Cómo puede ser de interesante ese live shopping en comercio electrónico como estrategia de marketing? Pues yo creo que es, eh, bueno, es lo que está claro es que es muy novedoso. Entonces, si al final quieres estar, quieres probar algo un poco diferente y, y, y bueno, pero acercarte también mucho a tu audiencia, ¿no? Porque al final con el live shopping lo que tienes también es mucha interacción con la audiencia en vivo y en directo. Entonces, eh, puedes ir contestando preguntas de los clientes y puedes estar como ahí mismo, ¿no? Entonces, eh, lo comentabas eh, de dos marketplaces, eh, por ejemplo, en Alibaba y ¿cuál es el otro que has dicho? En, en Aliexpress, En pues por ejemplo en Amazon todavía no está en España que yo sepa, pero sí que está en Estados Unidos, entonces no sé si ya ha llegado a Londres y ya de ahí entra a España eh, o ya, ya está aquí, pero sí que es cierto que se ha visto que va, va acercándose, ¿no? Es esta teletienda de toda la vida que siempre ha funcionado súper bien, pero ahora se lleva un poco al e-commerce. Eh, yo la he visto tanto en Marketplace como hemos mencionado pero también lo he visto como una estrategia en las marcas ahora por ejemplo estáis mencionando antes el canal de, de Twitch ¿no? con SEO Rosa eh, yo esto también lo he visto que lo explota mucho por ejemplo Lagam hace, eh, hace retransmisiones Lagam es una tienda de marca de ropa hacen retransmisiones en Twitch de, y con live shopping donde eh, van presentando eh, lanzamientos de producto entonces, lo puedes aprovechar para eso. ¿Vas a hacer un lanzamiento? Pues hago un, un live y congrego a mi comunidad, recibo todo el feedback y hago venta ¿no? Entonces, eh, creo que puede ser muy, muy interesante, sobre todo eso, sabiendo que es un contenido eh, bastante nuevo. Y para terminar, eh, quienes no conozcan te, tu startup, eh, ¿qué hacéis en fotografía y commerce? Bueno, pues nuestro nombre es muy honesto. Nosotros nos dedicamos a hacer fotografía y vídeo para comercio electrónico. Es decir, que eh, damos servicio a tiendas online que necesitan poder vender sus productos eh, y para eso pues necesitan fotos, necesitan vídeos para poder contar pues, cómo es el zapato, cómo es la camiseta, cómo es el mueble. Entonces, nosotros realizamos ese contenido. A día de hoy no hacemos realidad aumentada, pero no descarto hacerla en un futuro, pero eso no quita que me encante ese tema. Y al final por eso estoy tan, tan metida ¿no? en, en, en las tendencias y demás, porque me encanta todo lo que tenga que ver con cómo se cuenta, cómo vender un producto, me interesa siempre un montón. Pues me, me apunto la etiqueta eh, realidad aumentada, realidad virtual, para poder charlar contigo en próximos live. Eh, muchísimas Muchísimas gracias y espero que la campaña de Black Friday de tu cliente sea todo un éxito. Eso esperemos. Muchas gracias a ti, Emilio. Muchas gracias y vamos a dar paso a Paul. Saludos, eh, Monse. Hola, bueno, buenas. Perdona, eh, perdona, el pe perdona el pequeño retrasillo, que, que, que nos hemos venido un poquitín arriba con las intervenciones. Eh, a ver, pongo tu, pongo tu título para que te vayan conociendo. Eh, ¿Quién eres y qué hacéis exactamente? Bueno, yo soy Paul, eh, soy fundador de Drivia y Drivia somos un estudio de innovación en ciencia de datos. ¿Vale? Si es lo, lo que nosotros hacemos básicamente es diseñar algoritmos a medida para empresas, ya sea para predicción, eh, por ejemplo, la predicción de ventas, o la optimización de procesos. O sea, nosotros lo que entregamos al final al cliente es, es software a medida, donde el core de la solución es la inteligencia artificial. Eh, entonces, hacemos todo el ciclo del, del software desde el diseño, que es una parte muy importante. Después, pues el prototipo, el despliegue, el test y el mantenimiento de, de la solución, básicamente. Somos, somos físicos y matemáticos en general. Eh, eh, profesión muy demandada, precisamente hoy día. Todo lo que es analítica de datos. Yo que se lo sí. recomiendo a... a, a... Jóvenes que preguntan, ¿para tener un buen, un buen empleo de presente y futuro, sin paro, bien pagado? Digo, eh, por fin, hazte matemático que hoy día hace, <risa> falta, hace falta en todas sí, partes. Sí, eh, sí. Eh, entonces, eh, hablando de inteligencia artificial, que era el tema que contigo quería yo cerrar este live, uh -huh. eh, quería preguntarte, ¿cómo podemos detectar exactamente qué tecnologías... ¿Qué retos o proyectos de la industria 4.0 o de la inteligencia artificial eh, son los más adecuados para que los podamos implementar en, en nuestro proyecto. Vale, esto, esto es curioso porque, de hecho, yo cuando, cuando fundé Drivia en su día, yo pensaba que me vendrían todo de clientes con una idea muy concreta y me dirían, mira, quiero mm. este algoritmo para predecir las ventas? ¿No? Eh, y entonces me di cuenta que esto no es así. Cuando tú vas a... A la mayoría de clientes, normalmente me viene y me dice, mira, yo tengo estos datos, sé que esto está muy de moda, el data science y la inteligencia artificial, pero no tengo ni idea qué puedo hacer con ellos. Y esto es lo más normal que pasa en mis clientes. Entonces, eh, al detectar esto, pues de hecho tuvimos que desarrollar un servicio justamente para esto, para ayudar a las empresas a encontrar esos primeros proyectos, porque no es nada sencillo. Básicamente hacerse las preguntas adecuadas para resolver sus retos. Porque ahí yo creo, y es un problema, hay muchas empresas, y hemos visto muchos casos de empresas que se enamoran de la tecnología, quieren montar su cloud, su data lake y su data, como lo llamen, porque hay mil palabras por decir lo mismo, y después bueno. no saben qué hacer con ello. Eh, montan el super dashboard con inteligencia, pero después no, no, no saben cómo usarlo. Por eso es tan importante que la, que la tecnología sea la herramienta, no el fin en sí mismo. Exacto. Por tanto, nosotros siempre utilizamos el moto que se le asigna a Picasso que es los ordenadores son inútiles, solo nos dan respuestas. Y, y siempre lo usamos a nuestros clientes para que sepan que primero hay que hacerse las preguntas adecuadas, detectar sobre todo procesos en la empresa. Eh, ¿Quién los hace? Para siempre ser muy concreto en qué proceso es. Esta persona hace esto con estos datos y preguntarse cómo esto se podría mejorar. Y preguntarse si los datos y el análisis de datos y el desarrollo de una, de una solución basada en inteligencia artificial podría mejorar este proceso. Y cómo. ¿Vale? Entonces siempre hacemos esto. Nosotros bueno, tenemos un taller que justamente la idea es primero juntar gente diversa de diferentes departamentos, que es súper importante, y hacer brainstorming de qué procesos que hacen personas concretas creemos que los datos y la inteligencia artificial podría mejorarlos. Esto es la primera parte. Es importante, cierto, transversal porque a veces cada uno mira su propio departamento y es muy difícil encontrar siempre retos comunes, ¿no? A partir de aquí, eh, yo creo que lo más importante siempre es evaluar tres cosas. El, el, el, la viabilidad del proyecto, después el impacto del proyecto y finalmente el coste del proyecto. Eh, porque es, en la etapa artificial la gente ha visto muchas películas y se tiene muchas ideas y, y es muy importante intentar empezar por aquellos proyectos que sean viables. Eh, si empiezas por el más complicado, es muy probable que, que, que no funcione bien, sea complejo y la gente de la empresa no se anime y no se, no se, no se, no, no, no se anime, ¿vale? Entonces, importante siempre empezar por un proyecto que sea viable. Entonces, quizás no es el que tenga más impacto, pero que sea más viable. Entonces, con, con una discusión entre todos, entre la viabilidad de cada proyecto, el impacto que puede tener la empresa y el coste del proyecto, pues, a partir de aquí, eh, lo mejor siempre es cuantificarlo. Nosotros damos unos, unos, unos papeles, la gente vote y entonces priorizar los proyectos y empezar por el primero. Pues mira, eh, te dejo una idea. Que, que me, me ronda en la cabeza desde hace mucho tiempo, que tengo muchísimo data de profesionales, de empresas, uh -huh. eh, mucho de, de pool players de Internet, en el cual llevo años tanto conociendo, porque tengo un mapa del juicio de negocio digital en uh -huh. español del mundo inmenso, eh, que es lo que hace cada uno, que se dedican, que buscan, que necesitan. Y en mi cabeza anda hace tiempo el pensamiento de en vez de hacer eso manual, porque al, a los como yo que conocen mucha gente en internet pues se le dice mira recuerda de tal pero si eso no solo lo tengo digitalizado no solo un CRM sino que si tuviera algún tipo de, de machine learning que fuera aprendiendo de cómo hacer un matching entonces, uh -huh. podría aumentar directamente un cero de mi negocio. Entonces, te lo dejo uh -huh. eh, como pensamiento background, porque en realidad yo tengo el pensamiento de hacer la máquina, esa caja negra con la cual hacer matching, para decir, mira, tú puedes hacer, eh, os presento hacer negocios porque vaya ah. con genial, pero el reto tecnológico, el planteamiento solo del reto ya me ha superado. Pero te lo dejo en background antes de retomar no, no. El Bueno, esto se puede... Se puede, al final no es tan complicado. ¿eh? O sea, al final, si tú tienes un histórico. Ahora te doy una no. cosa muy importante. Si tú nunca quieres hacer esto, es muy importante sí. que los matchings que has hecho tú, que han, han acabado en un en negocio, lo apuntes. ¿Sí? Y los que no, no. Porque así la máquina ¿Sí? podrá, podrá aprender en un futuro y saber si sí. ha acabado el negocio o no. Es que tengo un pequeño polemilla, que es que no todo el mundo me dice que ha acabado el negocio porque se pueden tener el, el pensamiento de que me van a tener que pagar comisión directamente. Ah, entonces entonces o sea, recibes su feedback, buen matching o mal matching. Entonces la máquina vale. intentará reproducir y hacer buenos matchings. Pero si tú le enseñas muchos matchings hechos por ti en la máquina y cuáles son los buenos y cuáles son los malos, entonces ella intentará aprender de tu experiencia y es una forma. Vale. Entonces son un tipo de algoritmos que funciona así y puede servir. <coughs> Pues, pues hay que ir avanzando en la idea porque me tiene, me tiene pensativo hace una temporada. Y, y es que más allá del propio reto tecnológico, que como te comentaba, me tenía un poquitín congelado de cómo hacer adecuadamente ese algoritmo y cómo eh, alimentar al algoritmo que había aprendiendo. ¿Qué otros retos más allá del tecnológico nos, nos encontramos cuando usamos el IA? ¿Retos morales, éticos, retos de recursos humanos en cuanto a encontrar personas que puedan resolver las necesidades? ¿Qué retos más allá del tecnológico implica la inteligencia artificial? Mire, yo, yo siempre se lo digo, sobre todo se lo digo a, a las personas que contrato, que es lo, una, una de las partes más importantes de mi empresa es encontrar el talento, que es muy escaso en, en nuestro campo. Y todos vienen muy, muy académicos, con muchas ganas de hacer algoritmos y, y resolver problemas y encontrar el algoritmo con la más, máxima precisión. Yo siempre os digo lo mismo. La parte del algoritmo no suele ser mucho más del 10% del, del esfuerzo del, del, del proyecto. La parte más importante siempre es la gestión del cliente y la gestión del cambio para que el cliente acabe usando realmente la herramienta. Um, y esto yo creo que es la parte más importante y difícil de, de este tipo de proyectos. La gente tiene mucho desconocimiento de esas tecnologías y el desconocimiento siempre tiene dos problemas. Uno, um, una gente se piensa, se piensa que es magia y tienen unas expectativas increíbles de cómo era el proyecto y cuando se ven lo que es realmente, pues se decepcionan y esto es un, es un problema muy grave. Y la otra es que sospechan de que esto no funciona bien. Y, y, y mucha gente, uy, uy, esto me puede cambiar la vida, mi, mi manera de hacer de mi rutina que he hecho siempre, esto es magia, no lo entiendo, eh, no me lo creo. Y entonces hay que gestionar también la gente que se pone de culo, que, no, que, que quizás por miedo, por desconocimiento, no está abierto a nuevas maneras de hacer y también hay que gestionar a esta gente. Entonces, yo me he encontrado en proyectos donde uno, que es quien paga, está muy a favor y tiene expectativas increíbles y cuando ve el resultado, pues, quizás se decepciona, aunque al final ve que el retorno es mucho mayor que el coste y, por tanto, está contento. Y después, eh, trabajar con gente que estamos cambiando su proceso y su manera de hacer y que le cambiaremos un poco su manera de trabajar, que es que está en contra. Y, y esta es la parte, yo creo, que hay que saber gestionar, que te, te, te toca interactuar con gente que a veces está en contra del proyecto, a veces no se lo cree y a veces tampoco sabe y saben lo que quieren exactamente. Entonces, tienes que ser tú el que le digas, no, no, a ver, exactamente qué necesitas, qué proceso. Y la parte comunicativa, la parte de gestión del cliente y la parte de, de, la, de gestión del cambio es súper importante en este tipo de, de, de proyectos. A veces mucho más que conseguir el algoritmo que sea 99% preciso o 98%. Uh -huh. Y más allá del impacto económico, ¿qué, qué cambios culturales va a implicar el, el uso intensivo de la inteligencia artificial? Que hoy día nos rodea completamente, aunque ni la veamos ni, ni sepamos que está ahí, pero ¿qué cambios culturales va a producir? Um, yo creo que en, en las empresas un, un cambio cultural que es súper importante es um, que obliga a protocolizar y hacer transparente eh, muchos procesos muchos procesos que en empresas ahora mismo son totalmente opacos. Yo creo que esto es de lo más importante. Eh, es decir, por ejemplo, un caso típico mío es siempre hacemos mucha predicción de ventas, ¿vale? Ya sea, pues, de cualquier tipo de producto, ¿no? Ahora mismo muchas empresas es muy importante la predicción de ventas, pues, para saber básicamente cuándo tenéis que producir. Si tú sabes cuándo venderás los tres meses que viene, pues, en, en función de esto, le envías un plan de producción a la fábrica para que lo construya, ¿no? Ahora mismo, en muchas empresas, eh, pymes y grandes empresas, esto se lo hace una persona con un Excel. Y, y, y esto es, aparte de un, un trabajo manual infernal y muy largo, es un proceso totalmente opaco que nadie sabe mm, en qué parte se ha equivocado el analista de, de ventas en, en, la, en la parte de predicción. Entonces, es un, tip, un proyecto de este tipo que intenta hacer la predicción de ventas con el ordenador, con el artificial, obliga siempre a, hacer este proceso transparente, tienes que hablar con el analista, tienes que al final sacar un guión de cómo se hace una predicción de ventas en esta empresa y este, este tipo de proyectos siempre son como unos proyectos palanca para abrir procesos que antes, antes eran totalmente opacos y pasarlos a hacer eh, totalmente transparentes. Cosa que hace al final que al ser transparente pueden ser auditables y por tanto se pueden mejorar. Y esto creo que es un cambio cultural que obliga a muchas empresas a, a, a mejorar procesos por la parte cultural, aparte de la parte económica. Y por terminar, un, una pregunta de iniciación a la inteligencia artificial. Eh, ¿De cuál sería el pequeño pasito que pueden dar toda empresa? Porque, por ejemplo, eh, a nivel de usuario doméstico, total asunto como en mi caso, eh, me he encontrado con la inteligencia artificial con un, con un Google Home, diciendo las sí. palabras sí. mágicas y, y usando como gran diccionario Wikipedia ese aparatito sí. que tengo medio del salón y que realmente eh, me, tiene, me tiene enganchado porque al fin y al cabo eh, te da una comodidad y un acceso a todos los productos de Google o demás de la máquina que cada uno se prefiera como pequeño altavoz de, de hogar, y me encontré la realidad aumentada con, con Pokémon, pues un jugador de Pokémon eh, intensivo, entonces, claro activo la realidad aumentada y sobre, un, sobre una calle o sobre un, un monumento, pues veo, hay un Pikachu pegando saltitos, esperando que le tire una bola. Y, y queda más o menos chulo, más o menos. Eh, pero claro, para las empresas... Eh, porque a nivel uso doméstico, pues ya ha entrado en realidad aumentada, y ha entrado en inteligencia artificial, pero a nivel empresa, ¿cuál sería ese pequeño paso que es súper sencillo, que es súper fácil para empezar con la inteligencia artificial y que no supone ningún tipo de, de barrera o reto el pegar ese pequeño paso? Es que depende mucho de cada negocio. Yo diría, en general, normalmente es intentar automatizar algunos procesos, que estoy convencido que hay tropo mil procesos de obtención de datos. Mucha gente que se va al SAP, se baja los datos del SAP, después los mueve al Excel y después esto que en el, al final realmente no es artificial porque es automatización. Eh, esta pequeña parte siempre es un primer paso para que muchas, muchos em, empleados vean que esto realmente les, les es útil porque les ahorra mucho tiempo. Y a partir de aquí siempre es intentar hacer, que la inteligencia haga una pequeña eh, aportación o recomendación de acción, ya sea, pues, la predicción de ventas, ya sea limpiar el CRM automáticamente, ya sea proponer descuentos, que depende mucho de la empresa. Yo creo que siempre es focalizarse en qué tipo de empresa es, cuál es su negocio. Si es una empresa comercial, pues, a ver si puedes hacer una herramienta para ayudar al comercial a detectar qué clientes pueden convertir más y hacer un, un pequeño indicador que te diga probabilidad de conversión de este lead, por ejemplo, ¿no? Y un pequeño, que es información extra para el comercial. Todo lo que sea generación de, de, de indicadores, de predicción, sencillos, que no implican nada más, que solo dan información, esto yo creo que, que es muy importante. Eh, y es muy sencillo, nadie, no se te meterá nadie en contra de la empresa, porque al final mejora su eficiencia y si van a variables seguramente aumentarán su sueldo variable. Pues muchísimas gracias, Paul, por, por esta conversación y explicarnos un poco más acerca de la inteligencia artificial que a todo el mundo le afecta o le va a afectar en una mayor o menor medida y Ajá. espero que te resultara interesante el pasado evento de, de Industria 4.0. Ah, no, no, estuvo muy bien realmente el, el método online de poder saltar de mesa, poder hablar con gente, es una manera muy rápida de, de conocer a mucha gente que a veces en, en presencial... Tienes otra parte, pero en presencial como da más cosas, ¿no? Al final cambiar de mesa e irte y, y esta forma pues estaba muy bien, conocí a mucha gente y he seguido hablando con alguna persona que conocí, o sea, que, que ha sido útil realmente. Pues muchísimas gracias por, por tus aportaciones a este live y nos vemos en un próximo evento. Perfecto, Miriam, muchas gracias. gracias. Muy bien, y me quedo con vosotros para un par de palabritas antes de, de terminar este directo, eh, donde en este streaming pues, hemos hablado acerca de inteligencia artificial, realidad aumentada, marketing online, turismo, transformación digital, internacionalización e industria 4.0 y primeros pasos. Espero que este contenido eh, os haya resultado eh, útil e interesante. Espero veros en el próximo live, que será el martes 30 de noviembre, será el próximo directo. Cuento con vuestra participación eh, como oyentes y cuento con vuestras preguntas e interacciones en, en ese live. Y comentaros que eh, llegan las fechas navideñas, pero no pararemos en, en hacer estos directos. Con lo cual, si me queréis dar sugerencias de nuevos temas, eh, Emilio arroba emilio.emiliomarquez.com eh, me escribís por DM eh, sois muy bienvenidos vuestras sugerencias nuevas temáticas invitados aquí en invitar a estos live y muchísimas gracias por estar en, eh, ahí al otro lado y que eh, empieza en un par de días que tengáis muy buen Black Friday consensuado con, con eh, que la hayáis pensado adecuadamente con lo cual tampoco dejemos llevarnos por el consumismo absolutamente loco Muchísimas gracias. Si os ha gustado, un like, un recomendar y dejarme cualquier comentario privado que me encantará escucharos y atenderos. Nos vemos en el próximo directo. Saludos.